A tempranas horas de este lunes, los comunitarios del paraje Canete, en el municipio de Tenares, se lanzaron a la calle, exigiendo la construcción de la misma, que se encuentra inservible. Dicen que han sido engañados por las autoridades de la provincia de Hermanas Mirabal, que solo se vuelven en promesas y no resuelven las demandas de las comunidades. La comunidad de Canete ha sido chantajeada en varias ocasiones. Las autoridades se han cometido a dar el seguimiento a la construcción de esa carretera y no han hecho nada. Y mira, hasta nosotros vimos sorprendidos. La comunidad salió de manera espontánea, de, de manera represiva y rompió y, y obstaculizó el traje durante algunas horas, lo que puede ser incluso hasta un poco difícil porque algunas comunidades no saben que hay protestas en esa zona. Pero las únicas culpadas son las autoridades porque en muchas ocasiones se han convertido a reiniciar la construcción de la carretera y no, la han, no han iniciado. Entonces, eso ocurrió el día de hoy. Por eso puede ser tal, se podría estar ocurriendo en estas ocasiones si las autoridades mantienen su indiferencia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.